¿Qué opina usted sobre la sentencia del caso de Brecht? ¿Qué opina usted sobre la sentencia del caso de Brecht? Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le leeremos su comentario o su respuesta a la pregunta. ¿Qué opina usted acerca de la sentencia del caso Odebrecht? Muy bien. Bueno, y a propósito del caso Odebrecht. Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, los únicos condenados por el caso Odebrecht. Solo el empresario Ángel Rondón Rijo y el ex ministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa resultaron condenados por el caso de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en República Dominicana. El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional consideró ayer jueves que no hay peligro de fuga por lo tanto, no varió la medida de coerción, es decir, que no irán a la prisión, sino que estarán en libertad con, no, en libertad y no podrán salir del país sin autorización judicial. Ángel Rondón fue encontrado culpable por los delitos de soborno y lavado de activos. Lo condenó a ocho años de reclusión y a Díaz Rúa lo encontraron culpable de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Y fue condenado a cinco años de reclusión y al pago de 200 salarios Mínimos. Conrado Pitaluga Araceno, André Bautista, Tommy Galán y Juan Roberto Rodríguez fueron favorecidos con la absolución del proceso judicial, pues según el tribunal el Ministerio Público no pudo probar la acusación. Así es que, eh, bueno, hay declaraciones, vamos a ver lo que dicen esas declaraciones para luego entrar a los comentarios. Adelante. Lo primero que hay que resaltar en este proceso es que este equipo que me acompaña dejó el cuerpo y el alma en este juicio. Es necesario resaltar que hemos superado una carrera de obstáculos en este proceso, pero hemos conseguido condenas. Nosotros siempre dijimos que había evidencia para producir con sentencias condenatorias. En este proceso ya ha habido sentencias condenatorias. Este proceso además nos deja con un primer caso de esta naturaleza en el que el tribunal ha ordenado el decomiso de varios bienes que permitirán recuperar parte del dinero que se ha defraudado del de erario público. Con relación a los casos en los que ha habido descargo, nosotros al menos en las motivaciones que han dado las juezas en el día de hoy hemos advertido algunas... Contradicciones y podemos anunciar desde este momento que apelaremos esta decisión con relación a las personas que han sido descargadas. Y esto por varias razones. Recientemente, una funcionaria de Transparencia Internacional de nombre Delia Ferreira decía que los corruptos no deben tener a nadie que los ayude ni ningún lugar donde esconderse. Nosotros opinamos exactamente igual y en consecuencia... Vamos a una vez se nos notifique completa la decisión, eh, estaremos recurriendo la misma con relación a las personas que han sido descargadas, porque nosotros estamos convencidos de que debía haber condenas, como los ha, las ha habido hasta este momento, pero entendemos que debieron ser más las condenas que sean. ¿En qué se han hecho pero Hay algunos, algunas cuestiones eh, con relación a las motivaciones, pero nosotros preferimos no entrar en más detalles en este momento y esperar que se nos notifique completamente la decisión que se ha rendido en el día de hoy. ¿Recurrirán el descargo de todos los implicados? Esa es una decisión que tomaremos a partir de que analicemos, que todo el equipo analice la decisión que ha rendido el tribunal en el día de hoy. Magistrado, ¿y una de las incongruencias pudiera ser que hay un condenado por sobornos, pero no hay sobornados no sobornado. en este caso? Algunas de las cuestiones que hay que tomar en cuenta es que Mauricio Dantas Pezerra, que fue uno de los testimonios que el tribunal tomó en cuenta para producir condena, hizo referencia a otros imputados y nosotros entendemos de que la valoración de esa prueba debe darse en la misma dirección que los imputados que fueron condenados. Magistrado, una pregunta que se están haciendo nuestros televidentes. Hay una condena, 8 y 5 años de cárcel, pero los imputados no van a la cárcel. ¿Qué pasó? Sí, explíquenos nosotros solicitamos al tribunal la variación de la medida de coerción de todos los imputados y entendíamos que el tribunal, que es una facultad que tiene, variaría la medida de coerción en la medida que produjera condena. Pero el tribunal ha entendido contrario a lo que ha planteado el ministerio público y ha decidido no variar la medida de coerción. Nosotros repetimos, entendemos que el tribunal debió haber variado la medida de coerción y que la sentencia pudiera ejecutarse en dispositivo, pero el tribunal ha decidido dirección. Y entonces esos esos cinco y ocho años, ¿cómo sí. se van a...? Ajá. Eso depende ahora de que la sentencia se haga ejecutoria, en el sentido de que si la misma es apelada o no es apelada, si es apelada entonces se va a depender de la decisión que tome la Corte en ese sentido. Bien, muy bien, señores. Esas han sido de las declaraciones de Wilson Camacho. La idea, por la, la razón por la que se mantienen en libertad todavía es porque al no cambiarle o no variarle la medida de coerción al momento de la decisión, la sentencia no es ejecutable hasta tanto no pase el plazo de la apelación. O sea que se apele o sea que no. Si no apelan, bueno, en, dentro de un mes más o menos estarán presos. Pero si apelan, hay que esperar que la decisión de la Corte. Cambie la situación o to, que la corte conozca y tome una decisión. Eso es lo que pasa en este caso técnicamente hablando. Carolina. Tenemos entonces al sobornador, pero no los sobornados. Cuando me refiero a Ángel Rondón uh -huh. O sea, todo, todos en República Dominicana sabemos que este señor jugó un papel fundamental en lo que tiene que ver con las negociaciones de Odebrecht y nuestro país. O sea, pero ¿a quiénes sobornó? Yo tengo que preguntarle esto al Ministerio Público que armó este caso, que si no me equivoco fue en la gestión de Jan Alay. La pregunta que quiero hacer, Amado, acá es, ¿tenía la posibilidad ya a nivel técnico el Ministerio actual de, re, de, de rebuscar pruebas, de, bus, de rebuscar fundamentos, de rebuscar informaciones para que el caso tuviera mayor peso? En un momento determinado, Miriam Germán lo dijo, o sea, entendía que el caso se iba a caer porque no contaba con Mira, las pruebas suficientes. quiere que te diga una cosa, yo pienso que no es prudente de doña Miriam ponerse a hablar de ese caso, ella debió de callarse y no dar declaraciones, dejar que fueran... Hace un huir. tiempo fue que ya, no, no, a lo dijo ahora, pero ya ella sí, lo había dicho. pero ahora tampoco, ya, ella, ella ¿Sí? no es la juez, ni es la ex juez, ella es la Procuradora General de la República, entonces el Ministerio Público que ella dirige está diciendo, yo voy a apelar porque la sentencia no me gustó, entonces... Eh, ella está diciendo que no hay prueba, están jalando la soga para, la, para lados diferentes, ella por prudencia, para evitar confusiones, porque además todo el mundo sabe de su relación con Díaz Rúa, que es uno de los condenados. Cállese, Miriam, que usted no tiene que meterse en eso, ya usted tiene dos gente ahí bastante capaces que están trabajando ese caso. Mira, amado, amigos televidentes, o sea, hablar de la magnitud mm. de los tentáculos de todo lo que sabemos del daño que le ha hecho, que le hizo esta compañía Odebrecht, no solo la República Dominicana, sino el mayor caso, de ska, el mayor escándalo de corrupción a nivel internacional, que no se da porque en República Dominicana lo descubren, ni en Panamá, ni en Perú, ni hasta por el África, por allá habían casos. O sea, eso, eso se destapa en Estados Unidos. Ahora bien. Cuando nosotros tené, teníamos en principio una lista de alrededor de 10, 15, de que desde un principio se vio que no había ese interés de la pasada gestión del señor Jan Alain, ese que está en prisión, eh, en prisión preventiva, de ese señor que nosotros vimos que que nunca le interesó que este caso, que este caso tuviera consecuencias y que tuviera consecuencias eh, como debería de tenerlas, de mucha gente implicada. Porque ¿cómo va usted a pensar, amigos televidentes, que un que los niveles de corrupción con los que operó eh, Odebrecht en la República Dominicana, solo hayan dos personas que se cuenten con el aval o las pruebas suficientes para que sean sometidos a la justicia, sin contar de los cinco u ocho años y creo que se les rebaja, ustedes en la parte técnica dirán, lo, el tiempo que lleva en el proceso o sea, cuando nosotros observamos este tipo de, de, de cosas que suceden en nuestro país, el mensaje cuál es, no robas, que tú te vas rico para tu casa si no te expropian los bienes, como aparentemente creo que hay uno de los casos, me, me comentaba más, uno de los de los dos que escuchó en el juicio que se le expropiarían los bienes. Sí, a, a, a Rúas. A Díaz Rúas, sí. Hay es, una lista, la, la, la sentencia trajo una lista. Entonces, cuando este tipo de mensaje es el que llega a la ciudadanía, es el que llega a los funcionarios. Y Dios mío, escuchar gente diciendo que este ministerio público es más de lo mismo que es persecución política. O sea, comparar la desastrosa gestión del señor Jan Alay, que esto debe de quedar claro. Esto debe de quedar claro, que es un proceso de investigación, entre comillas, que se hace en la gestión de ese señor que está en prisión preventiva. O sea, no están las pruebas suficientes. No tenía, y cuando yo hablaba en aquellos momentos... En esos años, en ese proceso de escándalo, que veíamos a un hombre incompetente, incapaz, nos preguntábamos si ciertamente era la incapacidad o era el desinterés, o que no le importaba que realmente el caso diera los resultados que debía de dar. ¿Qué hizo Jan Alain para que nosotros pudiéramos tener una sentencia y que pague el que tenga que pagar? Estamos hablando de una gente, de una empresa que tenía sus oficinas, señores, ahí en el, en, en el palacio, Estamos hablando de uno de los mayores escándalos donde se entiende que había una vinculación directa directa con gente importantísima del gobierno pasado y de los demás gobiernos, porque no solo fue en la gestión de Danilo Medina que Odebrecht hizo aquí importantes obras sobrevaluadas, no solo fue en la gestión de Danilo Medina, ustedes saben la gente que hay involucrada ahí, o sea no me digan a mí que es Díaz Ruiz, solamente Ángel Rondón, Ángel Rondón sobornó, ¿a quién sobornó? ¿Cuándo se construyeron esas obras? ¿Quiénes aprobaron esas obras? ¿Quiénes supervisaron esas obras? ¿Los procesos de licitación de esas obras, quiénes lo hicieron? O sea, los dominicanos, yo creo que no somos indios, no somos indios. Y vender este mensaje, este tipo de resultado a nivel de, de persecución, de sanciones en casos que hacen tanto, tanto, tanto daño, señores, a cada uno de nosotros, porque cuando gente, gente que está en el poder hace sobrevaluación para poder beneficiarse y llevarse ese dinero y permitir que empresas específicas sean las que construyan o hagan diferentes proyectos en un país... Es un dinero que sencillamente está dejando de llegar a donde tiene que llevar porque se lo están llevando. O sea, todo lo que tiene que ver con tráfico de influencia, todo lo que tiene que ver con sobrevaluación, todo lo que tiene que ver con soborno, todo lo que tiene que ver con ese manejo descarado de las instituciones para beneficiar un grupito que está posiblemente en el poder en esos determinados momentos, debe de ser sancionado, pero no con tres, cinco años u ocho, y por supuesto quitarle, quitarle absolutamente todo, porque cualquiera hace a ti cinco, ocho años y salir con, con miles de millones de pesos para su casa, porque usted dura toda la vida en, en, en ruina y en mala y en crisis y en una situación económica difícil por el manejo que tienen nuestros gobiernos, entonces... Nosotros tenemos que sentar un precedente, no sé en qué vaya a parar este caso, si solamente se va a quedar Ángel Rondón, Díazúa y todo el que participó de este entramado mafioso se va a quedar muy bien en su casa, pero qué bonito. Bien. Una frase, amado, para cerrar diciendo uh -huh. que dijo el señor Marcelo Odebrecht, cuando lo acusaban, no, que usted sobornó, que usted corrompió, él dijo, yo no so, yo no corrompía a nadie, Ya ellos estaban corrompidos, ellos eran corruptos. Entonces, así no se hace patria. Bien, Francis, <coughs> miren, yo tuve mi opinión desde el inicio y sabía que era un show mediático lo que tenía Jan Alain y Danilo Medina, sí, sí, sí, sí. que teniendo la oportunidad de haber ido a, a Brasil en el momento que se le estaba dando la oportunidad y que los fiscales en Brasil del tema La Bajato ya tenían claro quién era... Joao Santana, quien era el lugarteniente de la política de comunicación e imagen de Danilo Medina, lo que nos llevó incluso a la Fuerza Nacional Progresista como partido aliado a abandonar esa alianza de 23 años con el PLD, porque ya veíamos lo que traía ese barco y Danilo Medina no miraba para otro lado que no fueran sus propósitos, y aquí está más que suficiente la muestra a qué fue y qué hizo Danilo desde el poder. Allantó, hizo creer que era lo inmaculado, hizo creer que era lo mejor, pero declaraciones en Brasil del propio jefe de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, dejaba claro que había trans mitido, es decir, había trasladado la oficina de soborno de América Latina a República Dominicana porque era el lugar que le ofrecía más seguridad a partir del escándalo en Brasil. 2012, la única visita que realiza Danilo Medina como candidato aún al extranjero fue a Brasil, quien lo acompaña en una foto que yo presenté aquí antes con Joao Santana detrás, era Danilo Medina, hacia donde Marcelo Odebrecht. Luego vino aquí Lula da Silva en un viaje cháter, un viaje especial, y se, y se despachó con la siguiente... Los planes que tiene este presidente no le bastarán cuatro años. Ya hablaba de la reelección de Danilo Medina, pero saliendo del Palacio Nacional en suéter y jean, se desregresaba a Brasil. Aparte de ese viaje, también en ese mismo avión venían las chicas brasileñas a los compartir que tenían en República Dominicana, ese grupo de bandidos. Y aquí nada ha pasado. Y aquí, el caso de Brex, la única prueba que tenemos cuando se desató es que el inconverso Jan Alain, que no tenía ninguna experiencia como abogado ni como nada, pero muchos cuartos sí, a las seis de la mañana levantando gente, haciendo un show mediático. Nosotros lo conocíamos cuál era el resultado. Danilo Medina incluyó todo el que no le estaba apoyando de su partido, internamente lo involucró. Sustituyeron los nombres de aquella lista que nunca apareció. La delación de información aquí, sabemos que nos dijeron que estaba un tal Chacabana. Que si yo qué, capítulo 1, 2. Nadie sabe quiénes son esos sobrenombres. Pero peor aún, Odebrecht licitó y perdió y ganó posteriormente Punta Catalina. De 940 millones de dólares que estaba estipulado a 1.040 millones que estaba estipulado por los chinos, okay. ganó, la llevaron a 2.400, ganó. La llevaron a 3 mil y no se sabe si vamos por 5 mil o 6 mil y no está funcionando la bendita planta. Bueno. Y mm. no hay nada aquí. Bien. Entonces, Bien. ¿qué es lo que voy a hablar de la sentencia ni de la. si eso fue lo que se planteó Bien. como un proyecto político para detronar la imagen del PRM cuando estaba en su apogeo, pero le salió mal. Bien, Francisco, es mal. Muchas gracias. Miren, eh, ¿qué va a pasar ahora con, con este asunto? Bueno, sencillamente una apelación. Eh, si hay elementos. Faltan como cuatro años más de eso. Sí, más o menos. Si hay elementos suficientes para poder apelar. La apelación después del código no es un derecho en sí mismo, sino que tiene que surgir de la mismo, del, de la misma sentencia. Es decir, los agravios que te provocaron que te provoca la sentencia eh, condenatoria o absolutoria como parte, tú puedes eh, ponerlo de manifiesto en un recurso de apelación. Va a pasar eso que dice Francis, va a ser un caso, eh, un caso más de dos, tres eh, años más o menos. Eh, va a ser menos que el de primera instancia. Regularmente la corte la cosa. Tan más rápido. Y va a bajar. Va a bajar Obviamente. la, la, la, la la incidencia del caso, sobre todo desde el punto de vista mediático. ¿Tú te das cuenta que a tres años y pena cumplida? ¿Tú te, tú te das cuenta que los periodistas como que no van mucho a la corte, no, no les gusta, pues ya pasa, baja, va bajando el, el, el time de de la efervescencia del juicio. ¿Cómo es, ¿Cómo es el time? Sí, el tiempo, el, el, el, sí, el, el poder. ¿Verdad? Los es, mercadólogos son una vaina. Sí. sí. Del, del, del, sí del juicio. Se una pendejada, ¿verdad? ¿Cuándo? No, pero es así a madre. Sí, sí, sí no, de verdad? verdad, tienes razón. Yo, yo lo que digo es que los mercadólogos el siempre tienen una, una respuesta para cada vaina. Sí, porque es así. <ríe> mira, entonces, ah. en definitiva, eso va a pasar. Ahora bien. Y mira, ¿quién, ¿quién lo inició? Yanalá, ¿Y dónde está la Preso. Y la teoría del árbol envenenado que nos enseñan en, en el argot jurídico popular. Ajá. Todo lo que viene del árbol envenenado. Está envenenado. En este caso, todo lo que viene de, lo, de lograr envenenadamente contra principio? aquello tiene un pedacito bueno, parece. <risa> ah, bueno. Tú ves cuando tú, coges un, cuando tú coges un guineo que está allá medio, sí, sí. que tú le rompes un pedacito aquí acá y te quedas sí. él en medio, que es el único ching que está bueno. El único. <risa> y bota el otro. Exacto. Eh, pues así parece ser que es el asunto. Pero bueno, una de las cosas que la gente se pregunta es cómo hay eh, sobornadores y no hay sobornados. Eh, y ese puede ser el... El grito de guerra para la apelación. Exacto, sí, sí. ¿Cómo es posible que haya quien sobornó, pero no haya quien haya sido sobornado? O sea, el receptor, sí. el receptáculo sí. de, ese, de ese soborno. Entonces, eso va a tener que aclararse en la Corte eh, de Apelación. Eh, pienso que, en definitiva, el caso Odebrecht eh, no, no fue lo que se planteó en principio, mucha gente que dijo lo que dijo tenía razón cuando planteó lo que dice Francis, que era un show mediático. Eh, es muy probable que se haya hecho adrede, crear una situación. Ahora, yo lo que no entiendo es cómo estos muchachos... Bueno, también el proceso no les permitía cambiar cosas, pero como por ejemplo, eh, el magistrado, el magistrado eh, o los magistrados que están... Eh, ligados a este caso, como el, el, el, el caso de Wilson, el caso de Jenny, el caso de Su, de Sureli un grupo que hay ahí, ¿cómo no pudieron salvar un poco la situación? Porque fíjate lo que acaba de decir la procuradora, que no creo que sea correcto de parte de ella. Sí, debió de mantenerse. Sí, sí, Aunque deb... le da una libertad de tratar el caso, es una crítica a, a, las, a los a los procedimientos iniciales, claro, entonces, pero directa al, al órgano que lo preparó, exactamente. que entonces, es el que ya hoy dirige. Siendo así, el Ministerio Público debía de decir, bueno, pero si ya no vamos para ningún lado porque las cosas que se hicieron mal ya no se pueden resolver, ya no se pueden... Eh, eh, sí. eh, entonces, pues, pues, con razón no vamos sí, a seguir. Apenas le da un 24 horas para tú resolver cualquier tema que se dé en instrucción. Pero yo pienso que ella debió conservarse. Pero bueno, esa es, eso es lo que tenemos. Hasta que uno no tenga la sentencia completa a mano, que me imagino debe tener alguna 300 páginas. O Hasta, más. O más. Hasta que uno no tenga la sentencia a mano, pues indudablemente que no puede opinar con justo título, aunque sí lo que podemos hacer es elucubrar una serie de cosas a raíz de las preguntas que hace la gente. Eh, el tema de la corrupción, eh, mis amigos, es un tema que no tiene la importancia que uno cree que debe tener en un país como la República Dominicana. Y eso se ha visto incluso en los trabajos de investigación social que se hacen para las elecciones. ¿Tú te das cuenta? la, la la corrupción está relegada a un sí. plano que, la gente que un, no le importa anda por el lo... Demás. ¿Tú sabes Pero, cuánto fue que anduvo la última vez? En un 7 a 13 por ciento, algo así. Lamentablemente la gente no, no, no, le, no ve el impacto que tiene a nivel social la corrupción. El mal manejo de los Digo, políticos para beneficiarse. Cuando se da cuenta de casos preparados y llevados gobier en, en gobiernos como estos. En sentido general a la población no, no le interesa. Que diferente el, el tema. a lo que parte de, de lo que se está llevando con Coral y demás, Entonces, que tiene otro sentido. Tú sabes que otro problema también se suma a esto: la poca rigurosidad del Ministerio Público en la presentación de los casos. Poca rigurosidad porque el Ministerio Público eh, ha ido. No es quizá no es solamente el caso de Brecht. Fíjense que aquí la gente, usted tú vas y pones una querella en contra de. Ah, y inmediatamente la policía sale huyendo a buscar preso a A. Y después que lo tiene preso, llama al fiscal y le dice, mire magistrado, tengo ahí un ciudadano que pusieron una querella, ya yo lo tengo preso, búsqueme la orden de arresto. <risa> Así es. Y los jueces se enteran de eso. Y cuando tú llegas te dan aquí, ¡pin! Como tú decías del árbol envenenado. Total. Hace un momento. Entonces, eh, esa poca rigurosidad hace que los casos se caigan. Qué diferente a la, al delito perseguido y, ca, y capturado en fragante. Claro. Que es totalmente claro. distinto. Ahora, una denuncia que debe generar una investigación y darle un criterio serio. Eso, eso. Tiene y sobre generar, todo la calidad de quien denuncia. Tiene que generar una investigación, no un arresto, no una prisión como, como aquí se hace. Correcto. Porque aquí primero se arresta y después se investiga. Es al revés la cosa. Es al revés. Sí, entonces. Mira, amado... Realmente te, te, estamos en una situación que el Ministerio Público... Entonces también hay otra cosa. El Ministerio Público no tiene incentivo, señores. Tú sabes el, tú sabes lo que gana Wilson Camacho. Tú sabes lo que gana Jenny Berenice. ¿No se crean ustedes que ganan el gran sueldazo? Tú oye. Entonces, esos muchachos que se han pasado todo, todo este tiempo ahí amaneciendo casi en ese tribunal, desgastándose en ese tribunal, óyeme, por mucha vocación que tenga también necesitan vivir motivación, sí, obviamente. Eh, mira, Amado, eh, lo que destacaba del comentario que hacía Francis en torno al interés y la importancia que le da la gente a estos temas es muy bajo, es muy mínimo. Tiene que ver tal vez con un nivel de conciencia sobre el impacto que tienen los temas de corrupción en la sociedad es que no han robado, tan, es que no han robado tanto Carolina que ya no hemos acostumbrado creo que, a que no un, creo que es un tema de educación amado <risa> pero es verdad creo el que, es que es no robe un pendejo fulano no. diablo pero qué diálogo, pendejo que se pasó 20 años pasate por ahí y, y, y no te Eso, coño la creo verdad, que, que es un tú eres asunto un... De, de educación y de formación o sea un pendejo a los amigos televidentes esa punta Catalina que pudo salir en mil o dos mil millones de pesos, cuando te salen seis mil millones de pesos, pero aún así hay que ver las cualidades, las características, las condiciones de esos proyectos que de manera, eh, eh, se, se aprueban de manera ilegal, vamos a decir, de manera incorrecta para beneficiar, en este caso al acompañado de Brecht, pero pudo ser otra, o sea, todo ese dinero de un proyecto ya en sí también dañado, o sea, te afecta de manera directa esas inversiones que deben de ir a aspectos fundamentales, esenciales, no como la es educación, son. o sea, para que tus hijos tengan una buena educación, tengan un buen centro educativo, tengan buenos alimentos, tengan los materiales, tengan fácil acceso a los uniformes que te dan en los centros educativos, que cuando tú vayas al Hospital San Vicente de Paul no haya precariedades, ese dinero que haya guantes, es, no funda, que haya guantes el doctor dijo que había, ese que las enfermeras no, no, no se digo, llevan es eso, es que él estaba aquí ayer, Sí, yo sé. Eh, todo ese dinero que debe de ir al hospital San Vicente de Paula al hospital regional que están haciendo acá, o sea a crear las estructuras para tener eh, las comodidades o facilidades de viabilidad y acceso ese dinero que se llevan, que se los roban, porque ese es el término, porque la palabra eh, soborno sustraer se oye bonito, que te lo roban, debería de ir invertido, invertido ahí. Yo sé que Pero cuando a tener... ellos se los llevan en su bendito bolsillo, se quedan en sus bolsillos, señores. Yo sé que vamos a tener que hablar más, más extendidamente de este mm. caso, porque hay que analizar el antes y el después. No del caso solamente de. Danilo juicio. tiene que estar riéndose y ya nala, ¿eh? Bueno, Bueno. Vamos a la pregunta es eso, de las cosas que a mí yo me pregunto. Vamos a la pregunta, señores, ¿qué opina usted sobre la sentencia del caso Odebrecht?